Desde, desde distintas experiencias, como desde los feminismos en América Latina se ha aportado para entender la amalgama de dominación, capitalismo, patriarcado y colonialidad. Pensamos que la colonialidad se vincula a múltiples rupturas de las tramas que posibilita el tejido de la vida, de una vida vivible, y a partir de esto apostamos a retejernos. Las luchas por la vida que hoy se despliegan a lo largo de nuestro continente no están disociadas de las luchas de las mujeres, al contrario, lo colonial, patriarcal y capitalista se conjuga en una amalgama de dominación que hoy las mujeres del mundo visibiliz visibilizan, cuestionan y desarticulan a través de sus múltiples luchas. A lo largo de estas sesiones buscaremos a partir de las luchas de las luchas múltiples de las mujeres, reflexionar de manera conjunta sobre nuestras propias amalgamas de dominación y cómo evidenciarlas y desarticularlas. Y bueno, eh, voy a hacer una presentación breve de las compañeras que nos van a estar eh, guiando, facilitando estas sesiones, estas cuatro sesiones, y bueno, ya cada una de ellas tomará posteriormente la palabra. Eh, bueno, eh, el día de hoy, eh, la sesión está guiada por la compañera Itandewi Reyes. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, maestra en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es diplomada en estudios feministas desde América Latina, por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es hija de campesinos migrantes a la ciudad de origen Nusabi, por nacimiento, Jalisquilla, por migración. Es reportera, docente y coproductora de acontecimientos en contextos comunitarios. La compañera María Noel Sosa es uruguaya, integrante es parte del colectivo feminista Minervas y el colectivo de comunicación Sur, tiene formación en psicología social y es doctora en sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es docente en la Universidad de la República y forma parte del equipo interdisciplinario Mujeres, Luchas Sociales y Feminismo. Claudia López Pardo es boliviana, es bióloga, maestra en estudios socioambientales de la Flaxo Ecuador. Actualmente es doctorante de sociología en el seminario de entramados comunitarios y formas de lo político, del, eh, de la UAP eh, en Puebla. Trabaja en temas relacionados a conflictos socioambientales, ecología política y feminismos. Y bueno, eh, todas nosotras, eh, las cuatro compañeras, construimos de manera colectiva y con muchas ganas, y emoción y cariño este programa que hoy, que hoy arrancamos y que está dividido en cuatro sesiones, que también está abierto, por supuesto, a la participación, a las sugerencias, a todo lo que vaya surgiendo en el camino. Y pues bien emocionada, y creo que eso es compartido también por las otras compañeras eh, que van a estar en las sesiones, bien emocionada de, de arrancar hoy y de verlas, de verlas a todas. Eh, y bueno, no sé, eh, Noé, ¿quieres eh, tomar la palabra? Hola, eh, buenos días, buenas mañanas. Acá en Uruguay es un poco más tarde, son, ya es mediodía. Eh, le agradezco de nuevo a Ursu por la invitación a construir el, este curso que venimos preparando, como Ursu decía hace un tiempo, y bueno, como por la invitación a seguir haciendo cosas juntas. Eh, yo extraño mucho México estando ahora en Montevideo, así que me encanta estar ahí como conectada con, con las compañeras con las que me he ido formando en los últimos años, y... y y seguir haciendo cosas juntas, y que nuestra trama de lucha y producción de conocimiento siga ahí, eh, haciendo otras cosas, en nuevas formas. Eh, bueno, Úrsula ya un poco me presentó, yo ahora estoy en Montevideo, volví hace unos meses de vivir un tiempo en México, y ahí fue donde nos conocimos y compartimos, eh, y ahí hice mi, mi tesis, yo trabajo sobre todo en cuestiones de... Memorias de luchas sociales y memorias de luchas feministas particularmente Y en el último tiempo lo he trabajado más para las luchas feministas como en Uruguay Pero me he nutrido muchísimo del trabajo de las luchas y de los debates que las compañeras hacen Sobre las luchas en otros territorios, las luchas anti las luchas contra la violencia en México Y todo lo que ahí fuimos eh, compartiendo en clave latinoamericana y con esa... Eh, perspectiva de, de, bueno, del espacio que compartimos ahí en el, en el posgrado de Puebla con, con Raquel y con otras compañeras. Eh, como Úrsula decía, yo formo parte de Minerva, que es un colectivo feminista que ya está por tener como 10 años, eh, y que es como la trama vital que sostengo y me sostiene, además de ser un espacio de lucha feminista concreta en Uruguay hace muchos años que hay una lucha muy intensa y eso ha sacudido bastante mi vida, ya les voy a contar después, y también me gusta ser parte de este espacio como de comunicación comunitaria, porque como Úrsula decía, yo formo parte de otro espacio que se llama sur.uy, aprovecho y paso así la publicidad, que es como un espacio de comunicación que también ya tiene unos cuantos años, que sostiene una web y un programa radial de manera autogestionada y comunitaria, intentando traer luchas de América Latina a, a Uruguay, y otras voces y otras cosas, así que, eh, bueno, también como en esas resonancias. Y aprovecho mi presentación a tirar algunas otras cuestiones de cómo nos imaginábamos eh, trabajar. Una es, bueno, ya vieron que se está grabando, eh, sobre todo vamos a grabar esta parte y la, las exposiciones, que cada una de nosotras va a hacer para dinamizar el intercambio, eso va a ser así a lo largo de las cuatro sesiones, y luego en el momento en que sobre todo lo que hagamos es tejer conversación entre todas, vamos a apagar la grabación para cuidar el espacio de aprendizaje y de confianza y que todas nos sintamos cómodas. Pero sí nos pareció que grabar el primer espacio nos permitía tener ese registro y, y en la parte expositiva, así que avisar que eso está ahí sucediendo y que luego se va a cortar para que todas estemos... Eh, sintiéndonos con calma invitarnos mucho a participar Úrsula ya lo dijo, pero no sé como insistir en que hay algo de, la, de cómo nosotras aprendemos y conocemos en una clave feminista partiendo desde una misma, valorizando la experiencia que una tiene de vida, de lucha de lectura, y sobre todo en palabras de la Gladys Zul que va a estar presente acá, capaz que en nuestras eh, conversaciones es esta idea de escucharnos decir y escuchar lo que las otras eh, van diciendo y podemos ir construyendo juntas, así que invitarnos mucho a participar y, y a que circule la palabra, entonces to, hablemos todas, nadie hable mil horas y todas podemos hablar un poquito, y, y sobre todo intentaremos nosotras hacer dinámicas y circular eh, la palabra para que todas estén ahí presentes. Y una cosa que le vamos a pedir, siempre que sea posible, es que prendan sus cámaras, eh, no es una obligación, sabemos que no, o sea, cada una está en su casa, a veces lo puede hacer, a veces no, eh, por el desorden O el ruido que puede haber atrás Por los datos y las conexiones de internet Pero siempre que sea posible A nosotras nos da un poco más de chance De vernos Y sabemos que el, el Zoom tiene bastante eh, Esta limitación de no sentirnos No estar cerca Pero al menos si nos podemos prender las cámaras Todo el rato que sea posible Nosotras sentimos que no le hablamos a una pared Sino que estamos conversando con otras Así que siempre que tengan chance de eso, se lo agradecemos. Y bueno, de vuelta, gracias y contenta de que estemos arrancando. Qué bueno que se prendieron varias cámaras. Gracias, Noé. No sé, Clau. Eh, sí, buenos días, eh, compañeras, compañeres, compañeros, compañeros. Eh, un saludo desde, desde Bolivia. Yo estoy en Cochabamba, que es una ciudad como, que sería como la tercera ciudad en importancia económica en el país. También es en el lugar donde se ha hecho la guerra del agua, ¿no? Y, y pues yo la primera sensación que he tenido de, de, y lo primero que he sabido de, de Oaxaca ha sido justo lo que Tona eh, mencionaba en esa lucha tan importante que ustedes han hecho. Y de ahí, eh, pues conocí a la doctora Berta Muñoz, que ella estuvo unos meses aquí en, en Cocha y, y, y con quien tuve una relación muy, muy, muy estrecha. Entonces tengo como agua Oaxaca muy atesorada en mi corazón. Y luego, pues después de conocer a, a Úrsula y otras compañeras, también entendí, pues, el sentido de la lucha oaxaqueña, ¿no? Este, yo estoy muy, muy, muy feliz también, como decía Noel, de participar y de compartir con ustedes en, en este curso, que eh, con Úrsula vamos a, eh, a poder... Eh, intercambiar, sobre todo en las sesiones 3 y 4 porque nosotras estamos, eh, nos hemos centrado en estos últimos años en investigar sobre las alianzas y las luchas de mujeres eh, como que están en los territorios, sobre todo como luchando contra el extractivismo, ¿no? Y pues yo traigo una experiencia ahí de, de, de una lucha específica eh, que les contaré, que se realiza, es una lucha antipetrolera eh, en mi país. Eh, pues eso yo también compartirles de que vengo de varios espacios feministas y que estamos intentando, pues, también de politizar y re resignificar, sobre todo, este nuevo tiempo, ¿no? Y yo estoy muy contenta de, de pues, de, de participar y de, de compartir con ustedes. Y, pues, con, esperando que, que en las próximas sesiones podamos conversar y conocernos un poco más, eh, le, pues, le paso la palabra, le devuelvo la palabra a usted Gracias, Clau. Eh, Ita, y después ya hacemos la dinámica para que las otras compañeras eh, se puedan presentar y nos vayamos conociendo. Quienes puedan prender la cámara, genial, pero también quienes no, no, no pasa nada, no, no hay ningún problema. Tendremos tres sesiones más para, para podernos ver y conocernos. Vernos y conocernos. Bueno, Ita, la palabra. Hola, buenos días, compañeras. Eh, muchas gracias, Úrsula, por la invitación. Muchas gracias a compañeros, compañeras de Ojo de Agua por eh, convocarnos, por confiar en este proceso, y por seguir pues, impulsando los procesos organizativos en la comunidad, en, los, en, en ser puente ¿no? en diferentes eh, procesos, no solo en Oaxaca. Y, bueno, también para mí ha sido bastante gratificante es ir planeando las sesiones, ir dialogando en un primer momento cómo iba a ser este curso. Eh, son cuatro sesiones, como lo hemos dicho, y yo voy a estar manejando la primera sesión. Eh, el, el curso se llama Feminismo De Decolonial, ¿no? eh, y bueno, es, es bastante... Eh, hay bastantes datos, hay bastante información, pero creo que el abordaje que, que hemos intentado darle es desde mirar también los procesos de lucha. A mí me va a tocar, eh, digamos, abrir la parte de feminismo descolonial como desde la explicación más eh, teórica, histórica, el con contextual. Y bueno, eh, para mí ha sido... Eh, también pensar en dinámicas, todo un reto pensar en esta dinámica de estar en Zoom conectado, cada quien en su casa, desde distintos territorios y de distintos contextos. Eh, como dicen, eh, bueno, como presentó Úrsula, eh, yo soy una Oaxaqueña migrada a Jalisco y vivo en Guadalajara actualmente. Y me parece como súper importante eh, poder entender desde dónde hablamos, quiénes somos. Y desde la medida en la que podamos reconocer esta, este lugar de enunciación, también podemos dialogar con otras y construir, tejer en la medida de lo posible, ¿no? que también es lo que nos, nos invita el feminismo de colonial a pensar las diferencias y a pensar cómo gestionarlas. Eh, yo estaba pensando una dinámica en la que nos pudiéramos, no va a dar tiempo de presentarnos a las 40 por lo menos que están conectadas ahorita, sino solamente eh, poder, mmm, si pudiéramos prender las cámaras todas y después irlas apagando. O sea, la idea es más bien como quizá mejor al revés. Vamos a apagarlas todas y luego ir, irlas prendiendo respecto a lo que ustedes, digamos, en, voy a ir mencionando algunas algunos luchas o algunos espacios y donde se sientan identificados o donde están trabajando o en donde están más cercanas puedan digamos prenderlas ¿no? Entonces porque aquí bueno sabemos que hay una diversidad de experiencias por lo que hemos leído en sus um, aplicaciones y sabemos que venimos de distintos territorios, de distintas geografías obviamente y de distintas experiencias. Entonces en ese sentido me gustaría pues que apagáramos la cámara incluida y pensar eh, si nos pensamos desde la lucha eh, nos podemos pensar desde la opresión y nos podemos pensar desde la lucha o nos podemos Pensar desde ambas, ¿no? Eh, si nos pensamos desde la opresión, eh, podemos ver que todas las mujeres hemos vivido violencia, hemos enfrentado a ellas eh, de diferentes formas, hemos, digamos, somos parte de estas relaciones de dominación, pero también somos parte de luchas o procesos organizativos o esfuerzos, inclusive eh, pequeños, entre comillas, en donde Dígame. nos estamos. estamos... Es entonces, me gustaría están... que fuéramos eh, como para ubicar nuestra. Pero solo me aparece ubicar? a mí y a ti. Bórrala si quieres la mía, no la voy a borrar porque quiero tener la de evidencia. ¿Puedes su, apagar tu micrófono, micrófono, por favor? Verdad, Gracias. Que... Eh, entonces, me gustaría, como eh, voy a estar mencionando, como diferentes luchas o, o momentos eh, desde donde, digamos, nos vinculamos. Y quisiera pues que empecieran a prender la cámara, por ejemplo, quienes no son de México, quienes no, no, no, habitan, no, no habitan en otras geografías. Entonces tenemos también compañeras de diferentes eh, geografías latinoamericanas. Eh, quisiera que prendieran también la cámara quienes están en una lucha, eh, digamos, por ejemplo, anti extractivista no sé que actualmente están en una lucha activistas o cercanas o digamos eh, bueno vamos viendo también cómo vamos ubicando también nuestras compañeras bueno hay otra compañera Iris Segura dice que no puede aprender y aprender y apagar la cámara porque no tiene cámara entonces bueno Iris no te preocupes gracias por avisar eh, me gustaría pensar también que prendieran la cámara las compañeras que, por ejemplo, están en una lucha contra la violencia, o por ejemplo, contra la violencia machista en su forma más, digamos. Mira, dice, por ejemplo, Paola sugiere que puedes, por ejemplo, levantar la mano también para que, bueno, en el caso de Iris, ¿no? Que no, no va a tener cámara, pero bueno, se ve que hay más compañeras que están como reconociendo esta lucha contra la violencia machista. Por ejemplo, quisiera eh, también... de las compañeras que no están en ciudad, por ejemplo, que pudiéramos... Si pueden apagar todas las cámaras, por favor, de nuevo. Las que no puedan aprender a pagar, pues no. Entonces, me gustaría como que prendieran la cámara ahora las que no están en ciudad, o sea, las que no están en una, en una ciudad, sino, por ejemplo, en otro, en otro tipo, en una ruralidad o en una... En... Difícilmente parece que nos podemos... Bueno, ahí nos podemos dar cuenta que son las menos compañeras que, están, que no están en ciudad, la mayoría parece que estamos en ciudad, ¿no? Y ya por último, este... perdón, eh, podríamos eh, prender la cámara todas aquellas que quisiéramos tejer luchas con otras. Todas y todos, porque veo que hay algunos varoncillos, perdón, va, eh, varones, que Luis, este... Bueno, Zona, por aquí estaba otro compañero, que también Rafael Sevilla, que me imagino que también están aquí porque tienen un interés en tejer eh, luchas con otras, entre todos. Benito. Okay. Bueno, podemos ver un poco, eh, la dinámica era como poder ver también que Lorena Gómez, no sé si, más bien también no sé si quería hablar, me parece que también es, es como parte del ejercicio. No todas tienen cámara, pero bueno, la idea es como poder ver eh, justamente cómo nos atraviesan una serie de desigualdades y una serie de lugares de enunciación o lugares geográficos desde donde estamos habitando y que también eso pues configura nuestra mirada y nuestras propias apuestas. Y creo que acá parece que pues sí si todas estamos en la idea de tejer con otras eh, y más o menos, bueno, yo también, solo que Ver, entonces, mmm, me gustaría ya, eh, eso es como el ejercicio de presentación. Eh, de, creo que vamos a hacer una cosa, eh, como ya nos eh, tenemos ahí como presionada el tiempo un poco, quisiéramos más bien que a lo mejor en, en la dinámica de los grupos se conocieran más y entonces ahí sí se puedan presentar con más tiempo y tener, digamos, un acercamiento mucho más digamos con más tiempo, a, por ejemplo, que le diéramos la palabra solo a dos o tres y que realmente no pudiéramos escuchar a todas. Entonces, me voy a seguir. Bueno, espero que estén todas de acuerdo. Eh, me voy a seguir ya con la presentación y ya después, durante la, salvo que tengan alguna duda específica, puedan levantar la mano. Pero me parece mejor que sigamos en ya con el inicio de la sesión eh, y después en el. Ahorita les voy a explicar cómo cómo va a ser esta sesión podamos eh, si ¿sí ven mi presentación o están viendo powerpoint o sea están viendo la presentación sí sí se ve la presentación uh -huh. muchas gracias mm, más o menos a ver ahí bueno, la idea, o sea, la estructura de la sesión de hoy es más o menos, pensamos que empezamos a esta hora después de, de esta introducción que han hecho las compañeras y la bienvenida que nos ha dado eh, quienes nos convocaron, que son eh, las y los compañeros de Ojo de Agua, eh, desde Oaxaca. Y entonces ya eh, empezar propiamente con la exposición del tema y de la sesión de hoy. Después vamos a hacer de diez y media. Eh, yo, yo calculo como que me voy a tardar entre 35 y 40 minutos como manera de exposición. Realmente es, es, eh, he tratado como de ser sintética, pero si sí quisiera, como ustedes saben, le, les mandé dos textos. No los vamos a abordar como de forma, digamos, eh, detallada, pero sí como entender esos textos, en qué discusiones están insertas, darles este justo contexto histórico y teórico, y bueno, para eso voy a tomar entre 30 y, y entre 35 y 40 minutos y después vamos a hacer una pequeña pausa y entonces después hacemos el intercambio de grupos, después una discusión plenaria en donde ya vamos a poder participar y, y ya un cierre y despedida, ¿no? que vamos a tratar como de hacer un, una, un, así, recoger como las, las reflexiones colectivas. Y eh, me gustaría que cuando intervinieran, dijeran quiénes son, de dónde son, desde dónde están conectadas, que ¿no? están en una lucha específica, o eh, para poder, aunque vamos a tener cuatro sesiones para conocernos, pero bueno, en esta, para no quitar más tiempo a la exposición, nos vamos a ir eh, sobre, sobre el contenido, ¿de acuerdo? Entonces, eh, mm, si ustedes vieron el programa, eh, sobre, sobre el contenido de, de esta sesión. Eh, estamos abordando las condiciones históricas del surgimiento de la crítica decolonial, anticolonial o poscolonial. Vamos a ver un poco estas diferencias. Y yo, si se fijan en la presentación, puse la S entre, entre corchetes, entre paréntesis, porque también hay por ahí una pregunta en, en la en las aplicaciones sobre por qué decolonial o descolonial, ¿no? Y básicamente es precisamente para visibilizar que eh, um, no solamente es como un conocimiento importado de la idea del inglés colonial, que podría ser nada más traducido de colonial, pero le ponen la S como para un poco hispanizarlo. Entonces, por eso a veces en algunos lugares ponen descolonial como... Pues como para ubicar que están hablando desde un lugar de habla, de habla castellana, ¿no? Entonces, eh, y dicol, aunque es bicolonia, porque de allá de la lengua inglesa empezaron a hablar como de lo colonial, Entonces, eh, lo anticolonial y lo poscolonial, que son, digamos, eh, pues discusiones entre académicas, teóricas, pero que tienen consecuencias políticas también. Y, bueno, vamos a abordar ya propiamente estos enfoques epistémicos descolonizadores en el feminismo. Eh, y, bueno, y bueno, ¿cuáles son esas nociones que andan circulando desde el feminismo descolonial? Eh, bueno, ¿qué han aportado? ¿Qué han sido problematizadas? ¿Qué consecuencias políticas pueden traer Entonces, cualquier duda, no sé si alcanzó a ver cuando van a. si ¿Sí están viendo la presentación eh, como en pantalla grande? sí Sí. Sí, sí, sí, sí, Entonces, ahorita estoy en la pantalla, está Silvia Rivera Cuticanqui. ¿sí? Exacto. Ok, perfecto, es que a veces no, eh, me han dicho que no, solo sigue como el PowerPoint así en, viéndose en mi compu, y no avanza. Entonces, uh, hace como un par de años, en la Feria del Libro del Zócalo, en la Ciudad de México, vino Silvia Rivera Cuticanqui y dijo una frase que es una pensadora boliviana de origen aymara, eh, que bueno, ha sido precursora del pensamiento y la reflexión anticolonial y descolonial desde geografías bolivianas. Entonces, ella eh, fue un poco eh, fuerte su declaración cuando dijo lo de colonial es una moda, lo poscolonial es un deseo, lo anticolonial es una lucha cotidiana y permanente. Podemos ver desde dónde nos está hablando, desde una lucha más anticolonial porque hay toda una digamos, toda una historia de por qué Ahí, por qué se considera eh, o por qué digamos, hay todos estos acercamientos y distancias que hay entre los pensadores. A mí me gusta, eh, retomé una idea de Mara Diveros, que es una pensadora colombiana, afrodescendiente, que es enfoques epistémicos descolonizadores, como intentando retomar que de las fuentes en las que se nutre este pensamiento, eh, digamos, en realidad lo que lo que interesa es la práctica de descolonizadora más que, digamos, eh, los, los debates académicos o tan, tan eh, nominalistas que pueden llegar a ser. Pero aquí lo importante es eh, decir, ¿por qué dijo Silvia Rivera Cusicanqui esto? O sea, eh, lo dijo como una forma eh, un poco, digamos, eh, generó un debate, fue, fue incluso un poco... Mmm, generó un debate. Y porque ella está hablando de esta capa anticolonial o de esta lucha anticolonial. Eh, y justamente cuando se habla de pensamiento, bueno, ustedes lo vieron quienes estuvieron en los demás eh, módulos que Ojo de Agua eh, invitó, eh, las luchas anticoloniales eh, vienen desde hace mucho, ¿no? No es únicamente la reflexión. Eh, digamos, recientemente de las últimas décadas eh, que digamos ha posicionado ciertos eh, ciertos enunciados ciertas frases, sino que nosotros reconoceríamos eh, los antecedentes del pensamiento anticolonial eh, en las luchas del continente y para ello, bueno, podemos eh, tener en el, en el mismo continente ejemplos de rebeliones indígenas desde el siglo XVII como la de bueno, la del 17 de, los, de Tupac 2 Amaru, Amaru del siglo XVIII, como fue en México Canec, eh, bueno, que fue una, la rebelión maya, incluso rebeliones contemporáneas, eh, rebeliones indígenas, bueno, la revuelta negra de Haití, por ejemplo, que también no se registra como parte de un pensamiento eh, anticolonial, porque están como muy enterradas en la historia, pero que hay también muchos antecedentes eh, digamos, de sacudirse, de rebelarse frente al colonialismo realmente existente. Entonces, hasta, digo, me estoy saltando siglos de la historia, no es algo cronológico, lo que estoy como tratando de, de entender, de transmitirles, es que eh, las, digamos, eh, las rebeliones indígenas, incluso las luchas independentistas, tienen, digamos, gran parte de un sentido anticolonial. Y eh, bueno, aquí tenemos esta pareja, Bartolina Cisa y Tupacatari, que, fueron, eh, y bueno, eh, que también fueron precursores, digamos, de estas rebeliones anticoloniales. Eh, y bueno, tenemos en nuestras geografías más cercanas la rebelión indígena en Chapas en 1994, que ha tenido pues toda su trayectoria eh, discursiva y política, pero digamos que dentro de podríamos retomar como un, una impronta, como un, un parteaguas, digamos, eh, histórico, esta rebelión indígena en Chiapas, porque, bueno, estamos hablando de una región predominantemente Sextal, eh, Sochil, Tojolaval y Maya, ¿no? Entonces, o sea, Maya, toda la, toda la región Maya, eh, que está geográficamente en Chiapas, pero bueno, que, digamos, pues comparte mucha de su geografía con Guatemala. Entonces, ¿por qué esta Silvia, Silvia Rivera Cusicanqui dijo tan vehementemente, lo postcolonial es un deseo? Bueno, eh, si ustedes, eh, algunos que tengan antecedentes de, de conocer desde la universidad o, o en las luchas cotidianas, eh, cómo se habla de que ya lo poscolonial, lo colonial ya pasó porque ya somos independientes, ¿no? Eh, por ejemplo, pues, hace dos días estuvimos acá en México celebrando la independencia eh, del, de la nueva, de la nueva España, o sea, la independencia y el nacimiento de la nación mexicana, eh, como hablar de un momento ya poscolonial, y, y esta idea viene, eh, o sea, lo poscolonial viene, digamos, de los pensadores, de, sobre todo de la Escuela de Estudios Subalternos de la India, que ellos, como ustedes aquí pueden ver en el mapa, el proceso de descolonización británica y francesa fue ya en el siglo XX. O sea, mmm, y eh, cuando Silvia Rivera Kutitanki dice, lo poscolonial es un deseo, no es que ya como somos independientes, eh, no es que haya... Eh, no es que no haya ninguna huella de, este, de estos 300 o 500 años de, de colonialidad, sino por el contrario, existe una huella eh, histórica, densa, y, no, y el deseo es que ya estuviéramos en un momento postcolonial, como si estuviéramos en un momento postracial, en donde eh, estas diferencias eh, ya están superadas, ya somos otra nación independiente. Eh, o no haya racismo o, o no estemos operando bajo las categorías de la colonialidad. Por eso eh, es importante que sepamos que lo postcolonial, digamos, viene más bien como de, de estos procesos, de, eh, estos procesos de, de pensadores hindú, de los pensadores de la India, que vienen estudiando, eh, digamos, vienen estudiando, son pensadores básicamente que han nacido en la India, crecido en, en, en digamos, en, en Inglaterra, que han estudiado en, en Europa, y que ellos han hecho su reflexión sobre la condición postcolonial de sus, de, sus, de sus geografías. ¿no? En este caso, bueno, Rana Girguja, este, Gayatri Trestivas, la misma, bueno... Eh, Chartergí, cómo se llama, bueno, todos estos profesores que vienen de la escuela subalterna, básicamente muchos son historiadores, filósofos, y ellos eh, sostienen precisamente o problematizan, digamos, eh, ya una mirada postcolonial, pero sin negar o borrar esa huella, ¿no? Sin, digamos, eh, más bien hacen incluso una reinterpretación histórica del proceso colonial. Eh, leyendo fuentes históricas a contrapelo, ¿no? Por ejemplo, este, Rana Gilbuja en, en el texto este de la prosa de la contrainsurgencia, hace un análisis de archivo sobre cómo todos los prejuicios de las élites nacionales y extranjeras construyen un discurso sobre el rebelde, ¿no? El rebelde como un ser indeseable, como... Un, y está cargado de historiadores, eh, digamos, eh, con nociones muy eurocéntricas, entonces, toda esta escuela de estudios subalternos de la India va a tener un impacto, porque justamente quien, quien va a traducir los primeros artículos en inglés, de, del inglés al español en América Latina, de estos pensadores como R Rana Jipuja, este, Sakarabarti, mmm, el, el mismo website, mmm, son es Silvia Rivera Kuchitanki. Y... O con Alison en la misma Raquel Gutiérrez, empezaron a traducir los primeros textos de estos pensadores in, de la India en los 80, en lo, en los, bueno, llegaron acá ya en los 90, precisamente para eh, problematizar qué está pasando con la sub, ¿Qué es este sujeto subalterno subalterno? ¿Quién es este sujeto subalterno y todas estas discursos y prosas que están alrededor de él? Y, eh, bueno, eh, hasta aquí... Eh, estamos eh, todos acuérdense que estamos partiendo de lo que dijo esta mujer de lo colonial es un deseo y ahora vamos eh, lo de colonial es una moda ¿por qué por qué eh, por qué quizá lo dijo de forma tan fuerte y polémica eh, yo no alcanzo a ver toda la pantalla pero um, Uh, hay como varias fuentes de lo que podría pensarse como eh, reflexión descolonial, como una fuente muy, que tiene mucha difusión y digamos um, que es la más eh, conocida, la más difundida y que básicamente viene del, del Grupo de Proyecto Modernidad-Colonialidad, en donde bueno, son pensadores de origen latino que viven en, y trabajan y producen en universidades norteamericanas básicamente y que eh, ellos y María Lugones eh, han reflexionado sobre el carácter, digamos, sistémico de, de, de, del, del sistema moderno colonial, el, el carácter sistémico de la colonialidad. Eh, Aníbal Quisano, Enrique du, incluso el Enrique Dulce, el Guatemiñolo, etcétera. Eh, pero bueno, esto digamos a veces es eh, lo que se toma como pensamiento de colonial, pero es como el más el más difundido, ¿no? Sin embargo, hay otras fuentes, eh, hay otras fuentes, y bueno, yo sí me permití como entender que hay también otras pensadoras que están proponiendo mmm, prácticas descolonizadoras desde su propia geografía, desde sus, sus pensamientos, desde su memoria, y bueno, en este caso yo traje aquí al, a la memoria a, la, a pensadoras indígenas contemporáneas, afrodescendientes, nacidas a finales, de, del siglo XX, o, sí, a finales del siglo XX, que se autoadscriben como decoloniales, ¿no? o que su pensamiento está, eh, está pues, en esta discusión, pero que no necesariamente vienen, digamos, de este grupo de proyectos. O sea, retoman algunas cosas, pero están, digamos, eh, produciendo desde sus geografías. También creo que otra de las fuentes o genealogías del pensamiento decolonial que está muy enterrado son las pensadoras chicanas o amestizadas o bastardas, eh, um, bueno, han problematizado desde los 70-80s esta, esta frontera entre habitar una, un espacio geográfico como Estados Unidos, siendo de origen latina o de origen asiática, lo que en ese momento se llamaba mujeres de color, eh, y cómo estas pensadoras como Gloria N. Sandú, H. son las que aparecen ahí en la foto, están... Eh, problematizando su lugar de enunciación en un fuerte proceso autobiográfico, narrativo, eh, en donde, digamos, se reconocen como en, un, en una especie de no lugar o una especie de frontera de pensamiento borde, mestizo, etc. Y eh, bueno, aquí en las fotos está esta Cumet, que es la, con, la que leímos antes, bueno, las que leyeron uno de los textos, una compañera de una organización, Chapas, que se llama Kingdal antes, sí. Y este Oche Curiel, que es una de las eh, como pensadoras afrofeministas lesbicas más difundidas y acá está Ana carnal también que está como en una actividad eh, que ella también, bueno, hemos el, las que alcanzaron a leer el texto, hemos también eh, digamos, eh, sabemos un poco por dónde va su pensamiento, ¿no? Eh, y el pro, eh, Quisiera como decirles que puse a María Lugones, bueno, aquí traje porque ella es la que a este grupo del proyecto Modernidad Colonial les, les, les hace, bueno, a discute o a dialoga con otro de los pensadores este, de origen peruano que reside o residió porque ya, ya falleció recientemente en Estados Unidos, eh, Aníbal Quijano quien, eh, digamos, aporta todo esto que de la colonidad del poder, colonialidad del saber y colonialidad del ser. Ella que dice, mm, mm, eh, bueno, ellos parten de que, el, de que del, el momento de la colonización en nuestro continente, no solo el descubrimiento, el descubrimiento entre comillas de América, sino, digamos, el proceso de colonización ha sido clave para jerarquizar y entender, para entender cómo las jerarquías... Eh, han, digamos, instaurado un nuevo orden o un nuevo patrón de poder que le llaman colonialidad del poder. Y no solamente se habla como a nivel de, instit de instituciones que se, in que se impusieron con la colonia, sino también de una producción de sujeto, una producción de existencia y de sentidos que está, digamos, subordinada a este proyecto. Eh, de, a este proyecto colonial que viene también, obviamente, implantando el capitalismo como, un, como un, su forma expansiva de que viene desde Europa y que en un momento de expansión de ese capital, digamos, aquí hay una particularidad, eh, porque se impone también una colonialidad eh, a nivel, eh, digamos, racial, ¿no? Entonces... Eh, y hay un discurso alrededor de, este, de esta imposición en el que um, unos cuerpos valen más que otros, eh, en los que eh, de acuerdo al color de piel tienen mayor valor social o no. Entonces básicamente esta, eh, esta concepción o esta, lo que llaman racialidad está operando desde entonces. Y bueno, pero María Lugones es, es una de las figuras clave de este pensamiento de este grupo porque ella también cuestiona que así como se impone la colonia del poder, del saber y del ser, hay también una particularidad en la forma que se impone el patriarcado, que es lo que nos interesa ahorita en este curso. Eh, y ella entonces aporta esta idea de la colonialidad del género, que seguramente lo han escuchado, quienes nos, nos, nos, nos dijeron que ya habían estado leyendo feminismo de colonial de forma autodidacta, y lo importante aquí es eh, más allá de las discusiones de, de estos de esta escuela entender que eh, lo que están poniendo en el centro es que eh, hay un digamos hay una, hay una, un cuestionamiento a cómo la jerarquía de esta sociedad que se impone con la colonia con la colonización del continente crea, obviamente, eh, diferencias raciales, diferencias de, no solo de clases, sino también, bueno, de clases, de poder económico, pero también de concepción de lo humano, ¿no? de lo que es válido, lo que no es válido, de lo que se considera como conocimiento, lo que no es conocimiento. Y, eh, y en este caso, la colonia de género... Eh, digamos, impone esta forma patriarcal de ver las cosas, pero al mismo tiempo eh, eh, concibe o, digamos, impone una forma de ver eh, a las hembras colonizadas como inferiores. Eh, pero hay aquí una particularidad que nos invita a pensar eh, si las, digamos, las quienes estaban eh, aquí cuando llegaron, eh, llegaron los conquistadores o los invasores, este, eran consideradas mujeres. Esa es la pregunta que se hace Lugones, ¿quién es una mujer? Y eso implica, digamos, para el feminismo cuestionarse qué estamos entendiendo por, por una mujer, ¿no? ¿Quién es esa mujer la que queremos liberar o la que queremos emancipar? Entonces, eh, ella, bueno, en un estudio, como ustedes vieron en el texto de ahora, Comerci, es que alcanzaron a leerlo, que retoma, pues... Eh, digamos, el trabajo de otras pensadoras eh, de origen, por ejemplo, está Oyegumi, que es de origen nigeriano, en donde ella ya está problematizando y, y retomando pues, una crítica que se ha hecho desde hace, desde hace décadas, desde el pensamiento feminista es que eh, esas a las que consideraban, por eso subrayé o hembras colonizadas, a las que nosotros podemos ver como mujeres a la luz de los años, en realidad pues estaban considerando como hembras porque ni siquiera tenían el carácter de humana o de bueno de de, de humana y de, de mujer ¿no? Simón de Beauvoir se pregunta en 1948 no sé bueno dice no no se nace mujer se se llega a hacerlo pero eh, estaba pensando en qué mujer estaba pensando ¿no? cuando y eso nos remite a uno de los como discursos muy eh, paradigmáticos digamos de la, del pensamiento afrofeminista de esta pensadora que se llama Astros, eh, que digamos ella pues en, en un momento mmm, estuve revisando que podía pasar el video, pero parece que no lo va a estar ahí está si ¿Sí ven como un este dice acaso no soy una mujer que se sí ok Vamos a ver si lo puede. Eh, ¿no? A ver, retomando un poco. Eh, María Lugones eh, nos propone pensar o problematizar qué es eso de... ¿En qué mujer se está pensando desde el feminismo eurocéntrico? ¿no? Eh, y bueno, después de una serie de argumentaciones, eh, nos dice, pues quizá es que la, la referencia que tenemos del feminismo eh, digamos, de origen, de esta genealogía del feminismo, que es innegable, que es una de las que nos llegó, eh, selecciona como mujer, digamos, o como, digamos, eh, digamos, la, la forma de, de concebir la opresión de una mujer eh, burguesa, blanca, pero sexual, ¿no? es lo que nos dice María Lugones, Pro, tratando de problematizar o a, dialogando justamente con eh, esta, este feminismo, eh, af, bueno, retomando los trabajos y las, el cuestionamiento que hacen las eh, afrofeministas desde hace décadas sobre que la experiencia de opresión de las mujeres no es universal. ¿no? Entonces, mmm, y tan es así que, por ejemplo, en 1851, esta estudiante esta, estaba hablando ya de eh, ¿acaso no soy una mujer? Que les dicen en un congreso de ella fue esclava y Estaban como ya, eh, ya tenían como permiso de reunirse con todo el movimiento antiesclavista y abolicionista en, en Norteamérica, y hace como un, hace un speech, hace un este, discurso, discurso muy emotivo sobre acá, Ni siquiera ella eh, es, les, les dice a sus, a sus compañeros y compañeras, eh, ni siquiera nosotros tenemos la categoría de mujer, ¿no? Y, y, y bueno, más bien, acaso no soy una mujer porque también hago como los trabajos igualmente pesados que los hombres, acaso no soy una mujer porque, eh, digamos, parí, pero realmente aquí nos está hablando de que no se estaba siquiera tomando en cuenta, ni siquiera estaba concibiéndose a la mujer negra como mujer, no solo, solo casi como una, una bestia, o, un, o sea, no tenía ese carácter humano, sino como solamente como hembra, ¿no? Como, como productora de fuerza de trabajo. Entonces, ya, yo encontré una versión bien bonita de este... De este um, a ver, pues, si voy a ver, que dura un minuto, o sea, estamos bien de tiempo, eh, sobre, es un... Lo retoma unas compañeras en Chile, en esto de las revueltas, a ver si puedo... Aquí, a ver si lo podemos tocar y bueno, dura un tiempo. A ver, me dicen eh, dice. Si ¿Sí se escucha bien No, no sé, yo no escuché Se, se veía, pero no se escuchaba uh -huh. Creo que le tienes que ponerlo así como compartir audio también Pero no sé cómo se hace eso No, creo que tienes que dejar de compartir, Ita, y luego vuelves a compartir, pero cuando compartes le pones compartir con audio, ¿no? Creo que es así. Yo, yo ya lo ubiqué aquí en el YouTube, si quieres lo, uh -huh. lo puedo compartir. Ah, perfecto. Este... Ya te detuve la, tu compartición de pantalla, pero ahí va. Gracias. Ah, me faltó hacer, me faltó hacer justamente eso, perdón. Compartir sonido. Sí, comandante no, también hasta el 1.22 más o menos. Desde el principio y hasta el 1.22. Sí, desde el principio. Sí, por favor. hablando? Ese hombre ahí, él dice que las mujeres deben ser ayudadas a subir los carruajes y alzadas sobre zanjas y debe tener el mejor acento en todos los lados. Uy, se me, se me atoró aquí el este... Nadie nunca me ayudó a subir un carruaje o a pasar sobre un charco de barro. Jamás me dieron el mejor acento. ¿Acaso no soy una mujer? Mírenme, miren mi brazo. He arado y plantado, he reunido los graneros He trabajado tanto como un hombre, ningún hombre pudo sobrepasarme. ¿Acaso no soy una mujer? Puedo trabajar y comer tanto como un hombre, tanto como un hombre cuando lo recibo y aguantar los latigazos también. ¿Acaso no soy una mujer? He parido 13 niñas y he visto a la mayoría ser vendidas a la esclavitud y cuando lloré el dolor de una madre nadie me escuchó solo Jesús me escuchó ¿Acaso no soy una mujer? Me emociono Cuando ¿Cómo dicen esa voz en la cabeza? ¿Cómo la llaman? Intelecto, eso mismo, cariño. ¿Qué tiene que ver eso con los derechos de los negros o con los derechos de las mujeres? Bueno, si mi copa es más pequeña que la tuya, ¿no serías cruel si no me dejara llenar la mía? Ese otro hombre de ahí, el, el que está todo vestido de negro, él dice que las mujeres no pueden tener los mismos derechos que los hombres porque Cristo no era una mujer. ¿De dónde vino tu Cristo? ¿De dónde vino tu Cristo? De Dios y de una mujer. El hombre no tuvo nada que perconecer. Si la primera mujer que hizo Dios tuvo la fuerza para poner el mundo pata para arriba por sí sola, estas mujeres juntas no pueden volver a ponerlo en su lugar. Y eso quieren hacer. Más vale que los hombres las dejen. Muchas gracias. ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo! Gracias, Tona. Bueno, este es pues, un discurso emotivo que obviamente es una representación porque fue dicho en 1871. Entonces, eh, en 1851, eh, pero ahora se está retomando mucho, justamente como en todo este desenterramiento de las fuentes que fueron, que fueron olvidadas, que fueron borradas, y, y bueno, esto nos hace, o sea, esto, como, ¿a qué viene la acordación? Eh, viene porque nos resuena con lo que está María Lugones, estaba, María Lugones retomando el trabajo de la nigeriana Yagumi, eh, eh, se, ya se están preguntando, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de...? Del, que es la mujer a la que se refiere el feminismo. ¿no? Eh, voy a seguir con la presentación. Eh, bueno, si van teniendo dudas, las apuntan y al final, por favor. ¿Sí eh, eh, ven esto de la colonia del Senado? Sí. Okay. Entonces, eso también tiene que ver un poco con lo que leímos con Aura Pume, en el que, bueno, este es el libro de... De Oyegumi, Oyeranka Yegumi, que es de origen nigeriano, es, igual estudió en Estados Unidos, y ella está, se llama tesis La Invención de, la, de las Mujeres, que tiene que ver con qué que es lo que, digamos, en la, la idea de colonia de género de María Lugones es, es mm, más clara es que en, en, no en todas las sociedades, el género es un principio organizador jerárquico. ¿eh? O sea, no es, o sea, eh, digamos, el, desde donde se pensó el feminismo o el patriarcado, digamos, más clásico, eh, es el dominio del de, de hombre y la subordinación de las mujeres. Eh, sin embargo, en la tesis de Oyewomi, y bueno, ella, ella es filóloga, bueno, estudió le, lenguas, letras, se encuentra, digamos, sobre todo estudiando... Eh, las comunidades de yoruba, de, las, de donde ella también proviene, en donde digamos, no hay esta jerarquización como la conocemos, sino, eh, digamos, es más complejo, no es que no la haya, sino que es muchísimo más complejo, y nos, también nos vuelve a, a decir, las mujeres esclavizadas o racializadas ni siquiera se les consideraba humanamente mujeres, sino bestias o para marir, eh, hembras para parir mano de obra, o bestias de trabajo, no entonces, eh, y eso nos hace pensar que para hablar de género, o sea, no podemos hablar únicamente de género, eso como que ha sido la, la, pues una de las enseñanzas del pensamiento eh, que cuestiona la colonialidad, es que es género y lo que llamamos raza, entre comillas, porque bueno, recordemos que la raza es una construcción social, ¿verdad? Son, son históricamente indisolubles, al menos en las regiones en donde hay, pues estos, no, en casi todo el planeta, procesos coloniales de larga data y densidades históricas en los que siempre el género y la, la etnia, o digamos, la procedencia, están, se presentan eh, como embricados, que están ahí jugándose y que son co-constitutivos, co es decir, que uno y otro no se puede pensar de forma independiente. Mm, y mm, man, algunos, eh, digamos, esta idea también pues espejar con lo de Aura Cumes y Lorena Karnal, porque ellas también están pensando justamente, eh, digamos, están pensando cómo se imbrican estos patriarcados, algunas hablan del tronco patriarcal, como lo vamos a ver más adelante, y otras hablan como de eh, colonialismo patriarcal, ¿no? Eh, entonces, eh, hay una serie de... En todas coinciden, en todas estas corrientes coinciden en que hay una serie de relaciones de dominación múltiple que están expresándose todo el tiempo en lo social, y bueno, son co-constitutivas. Algunas le llaman sexualidad, raza, clase, este, algunas están como, digamos, hablando también de, eh, de edad, de diversidad funcional, de religión. Unas eh, le llaman imbricación de opresiones, matriz de dominación, interseccionalidad, que es como un, un, digamos, vocablo que ha circulado bastante, y otras le llaman amargama de dominación, en donde también están, están están constituyéndose todo el tiempo, o se están tejiendo entre sí. Entonces, pues las preguntas que nos arrojan estas compañeras es: bueno, en todas coinciden que la experiencia de la opresión de las mujeres no es universal, porque no por ver estas excepcionalidades en las mujeres mayas o las mujeres yorubas sino que en realidad o sea la forma de digamos tan específica de dominio racial en mucha geografía sobre todo en América Latina pues nos da a ver que la complejidad de o la diversidad de orígenes de mujeres también es un problema no es un problema sino que se expresa de forma eh, específica en al momento de pues de las luchas en conjunto no entonces, las preguntas que, que yo arrojo también es cómo se gestionan estas relaciones de dominación y jerarquías al interior de los proyectos feministas y cómo se articula una lucha en común, qué es lo que vamos a estar viendo en las próximas sesiones, los trabajos de las compañeras. Y bueno, yo así como también de forma general, para como poder, diferen, bueno, para darles este panorama general de lo que eh, la interseccionalidad también está problematizando, hay muchísima bibliografía al respecto, pero como a manera de síntesis, como también todas estas, eh, digamos, mm, opresiones, condiciones específicas, eh, relaciones de dominación, están expresándose todo el tiempo, no entonces eh, aquí la interseccionalidad como propone no dejar de ver eh, que las mujeres estamos atravesadas no solo por el género, sino que también, digamos, por todas estas condiciones, ¿no? que son de en diferente, estos son diferentes niveles y capas. Eh, mm, y bueno, retomando la, la lectura, eh, vemos cómo hay eh, de estos dos pensadores de origen maya, bueno, maya Shinka y maya K'iche', eh, cómo ellas están planteándose, explicando el patriarcado, ¿no? A mí me, me, a mí me encantan estos textos porque nos, pues nos ayudan a problematizar y a, a, bueno y eso pues tiene sus, sus consecuencias eh, ya en, en los proyectos. Porque, pues, si ustedes se dan cuenta, cuando Aura Cumes habla de... sostiene que el patriarcado se impuso durante el proceso de colonización, pero da una forma, da un nuevo una nueva jerarquización y reacomoda eh, el orden de género. Y no es, que no es que haya un orden armónico previo donde, digamos, no, no hubiera, no podemos saber, ella no no podemos saber qué tipo de patriarcado había en términos eh, tan específicos, pero sí podemos indagar en las fuentes, eh, en las fuentes existentes. Y en, eh, bueno, ella hace esta este citación de la lectura más más contemporánea del Popol Vuh, donde ya se, no es una lectura contemporánea, digamos, donde trae, trae al presente eh, como en el, desde el mismo desde, desde este texto desde hace cinco mil años no se estaba pensando en hombre-mujer sino se habla de este que es como la expresión de, eh, de estos seres que ¿no? eh, pueden, ser, pueden ser ancianos, niñas eh, ancianos, hombres, mujeres o sea que Wiener es, por lo que entiendo que dice Aura Kummer, es, digamos, eh, una idea de nombrar lo que nosotros sería el, lo humano, ¿no? Y cuando habla de dominación de la naturaleza, eh, bueno, cuando el patriarcado llega en el momento de la colonización, también se impone un androcentrismo en la lengua castellana y también de ser una sociedad, una sociedad tan plural, tan tan digamos eh, mm, bueno que organiza este, la propia diversidad expresada en diferentes seres eh, pues se va reduciéndose hacia el sentido de eh, seres humanos hombres o mujeres eh, pero en realidad esta interrelacionalidad o esta pluralidad eh, digamos está está operando en el pensamiento maya al menos lo que nos comparten Aura Fumes y también eh, cómo habla un poco de la idea de la complementariedad, que también es un poco polémico, y de, la, de cómo, digamos, eh, no es que se presente jerarquizado el, las relaciones entre hombres y mujeres, al menos en, en, este, en este, digamos, recuente histórico de lo maya, sino que más bien eh, no necesariamente los hombres ocupan un lugar de superioridad sobre las mujeres, eh, y que con, el, el, con la llegada de la colonización se impone esta forma patriarcal, y bueno, empieza el, la, la idea androcéntrica, o sobre todo la idea de dominación de la naturaleza se asocia a la, a la dominación de las mujeres. Eh, de hecho, eh, ella por ahí cita, ¿no? dice, la, dice, en realidad los, los indígenas mayas o los indígenas eh, colonizados no han podido... Dominar la naturaleza y por eso no han podido dominar a las mujeres. Porque hay un, hay un orden de género distinto. Entonces, CUMED, um, um, esto pues, um, pues cuestiona de algún modo, esta, o está dialogando, ¿no? También con la misma María Lugones, con Rita Senato, etcétera, hablar de patriarcado de baja intensidad. Y está dialogando también con otra, digamos, rama del pensamiento feminista, eh, que sería el feminismo comunitario, eh, que en este caso leímos este texto de Lorena Carnal, de origen Xinka, eh, en donde ella habla del de tronco patriarcal a través, bueno, si se fijaron, ese texto está escrito en primera persona, es, es un texto como de un carácter testimonial, y ella, bueno, testimonial podría ser Leído así, o bueno, está teorizando a partir de su experiencia, y entonces ella habla, eh, retoma esta idea de entronque patriarcal, en donde converge, es que no es que haya, no es que antes no haya existido el patriarcado, sino que sigue operando y que en el momento de la colonización, más bien hubo un encuentro de estos patriarcados y hablan de un entronque patriarcal, ¿no? Entonces, eh, para ir agilizando esto, eh, ¿Cuáles son esas, o sea, cuáles son las consecuencias políticas de estas lecturas? Eh, pues bueno, eso depende de las que luchan, ¿no? ¿no? No necesariamente de las que escriben y a lo mejor las que escriben y las que luchan son las mismas, o están en, digamos en, están reflexionando a partir de la lucha. Y creo que para sintetizar un poco los aportes de, de lo que hemos estado viendo y hacernos más preguntas, es retomar um, bueno, lo que Silvia Rivera desde el principio estaba diciendo, eh, no lo de, de, de que lo, colonial es una, lo de colonial es una moda y lo poscolonial es un deseo, sino de que no hay descolonización sin práctica descolonizadora. Es decir, um, en esta separación de impuesta, digamos, tomando la idea de, de, de Lugones, de colonialidad del poder, y de colonia del saber y colonia del ser, en esta separación de razón de emoción, en la separación de eh, cuerpo y palabra, separación de práctica y teoría, este, ya preguntarnos por la descolonización podría ser ya una práctica descolonizadora, no sin embargo, no es como, que aquí lo importante creo que no es como la definición en términos cerrados, sino más bien desde dónde se está pensando esta práctica descolonizadora. Eh, y luego otra de las, de las digamos, um, reflexiones que pueden sintetizar, no se puede descolonizar sin despatriarcalizar, que un poco, bueno, lo dice Mujeres Creando de Bolivia, pensando en que justamente como nos aparecen imbricadas estas categorías, o sea, no, es, no, no puede estar separado este proceso tampoco de colonización sin despatriarcalización, porque el proyecto feminista, o al menos es lo que se preguntan, eh, se está hablando de un proyecto también descolonizador, un proyecto eh, eh, que ponga en el centro justamente eh, una, o que tenga una lectura de estas opresiones de forma imbricada o pueda desarmar este amalgama eh, en un proceso simultáneo. ¿no? Entonces, en todas coinciden, coinciden en que la sujeta del feminismo tiene pertenencias cruzadas y que, mm, y entonces, ¿cómo podríamos hablar de un solo proyecto del feminismo? Eh, ¿Cómo podríamos hablar de alianzas, bueno, más bien, si se está pensando en alianzas entre mujeres de distintos orígenes, cómo gestionar esas diferencias y cómo se dirimen las diferencias y conflictos en medio de estas relaciones subconstitutivas? La administración, eh, y bueno, todo esto ocurre con la existencia del Estado, no? O sea, todo esto está paralelamente, eh, si bien la lucha feminista está desplegando en diversas eh, capas, o, en diversos espacios en todo esto sigue operando el estado colonial, el estado patriarcal el estado y el, el, y el digamos el estado también que administra eh, cierta parte de las reglas del capital aunque la, el capital también tiene sus propias reglas eh, digamos sigue operando y también hay to, como toda una contraofensiva o digamos una lectura apropiada de parte del estado en esta administración de las diferencias de forma más individual o desde las instituciones, ¿no? Como podemos ver, pues hay una política eh, pública que ya hasta se dice interseccional y parece que administra estas diferencias a manera de subsidios, a manera de, de, de espacios, de cuotas para comunidades eh, de diferentes orígenes como un, una manera de, pues es un doble filo para desde mi punto de vista, porque es un, uno, una forma como de, eh, de administrar estas diferencias, eh, pero también es una forma, o sea, de, pues, digamos de, de limar como dice, como dice Raquel, delimar las, mmm, pues estos, lo, las, las, formas más puntiagudas de rebeldía eh, y de, de, de desafío al orden colonial, ¿no? Entonces, eh, ahí es, esto es un, es un doble efecto que, bueno, hay todo, hay un seminario para poder discutir estas políticas de inclusión, tendríamos que tener otro, pero a lo que voy es que, digamos, el poder entender eh, que la colonialidad y la expresión de género está mediada a través de, de esta densidad histórica colonial, menos en nuestro continente y en otros lugares, nos permite, digamos, eh, pensar el, en un el sujeto del feminismo, o sea, de, eh, cuáles son nuestras genealogías, desde dónde estamos eh, desde si hacemos incluso este ejercicio que lo vamos a hacer. ¿de, ¿De dónde conocemos el feminismo? ¿Desde dónde nos llega? No. Yo tu, bueno tuvimos que pasar como cinco, seis años en la universidad para conocer los textos de Aurora Fumes y Lorena Sarnal. Ahora creo que están circulando mucho más, pero siempre la digamos nuestra nuestra beta del feminismo pues es eh, las clásicas, ¿no? sea, las que como más circulantes, que tiene que ver justo también como geográficamente y geopolíticamente circulan más los discursos que vienen del norte global. Entonces, pues hasta aquí yo le dejo como la, digamos, la exposición y me gustaría que hiciéramos una pausa. Eh, bueno, aquí están las referencias, están estos textos. Eh, y antes de irnos a la pausa, este quisiéramos... Eh, a ver, son las 10.23. Digo 11.23, Pues que será 10 minutos. 8 minutos, 7 minutos, 1.23. Que regresemos a las 11:30. y media, les parece. Y ya poder hacer la discusión en los grupos. Sí, está bien. Este, sí, sí. Decíamos okay. que si nos podías compartir tu presentación, Ita. Claro. Sí, sí, sí. Uh, sí, claro. Entonces, Yo eh, no estoy viendo el chat, ya, ya, lo, ya lo vi. Entonces se haría una pausa, eh, retomamos a las once y media y a partir de ahí se trabaja en grupos, decía el, el texto, el letrero. Sí, la idea es esa: que si tienen dudas, por favor, las pueden poner en el chat y eso ya podremos también retomarlo como parte de la reflexión de las digamos en la plenaria. Entonces, si tienen comentarios o dudas, me gustaría más bien que fueran en el chat para, digamos, centrar, para ir siguiendo la estructura más o menos que planeamos para que el, nos alcance el tiempo. Y entonces, y poder tomar un descanso ahorita, eh, y después mmm, vamos a hacer los equipos. Mmm, ahorita nos, nos quedamos a ver cómo armamos los equipos y ya lanzar estas preguntas de reflexión colectiva. Pues nada, pues no, seguramente eso. quedan dudas y entonces por ahí, por el chat. Ok, entonces dudas en el chat, eh, nos vemos ya en cinco minutos porque ya nos, nos robamos dos, entonces en cinco minutos nos vemos, 11.30, reanudamos con actividades eh, de grupo y ya le damos a la discusión ahí entre, todo, entre todas. Dale, nos vemos en cinco minutos. De ahí, 4.45. Um, bueno, vamos a dar esta instrucción, que es um, estas tres preguntas. Bueno, vamos a juntarnos en grupos de cuatro aproximadamente, de cuatro a cinco, algunos van a quedar de cinco, eh, y preguntarse es que dialoguen sobre estas tres preguntas y a lo mejor las, las pueden hacer una a una o las pueden hacer como en... Ustedes van a decir las rondas, ¿no? Que son tres son tres preguntas, son cuatro participantes, tendrían que ser doce... Sea, cada quien podría hablar dos minutos por cada intervención, porque si no, no van a alcanzar a recoger. Pero va a haber una o dos, de en cuanto entren a los grupos, que las nombren como voceras que, o que estén apuntando, para que pueda recoger la experiencia de, de las cuatro que están hablando. Entonces, ¿se ponen de acuerdo? Eh, y bueno, la primera reflexión sería, ¿cómo ha sido nuestro acercamiento a la reflexión feminista? A algunas referentes experiencias eh, que partan pues, de la cotidianidad o de nuestra propia trayectoria vital. Eh, ¿Cómo atraviesan algunas de las nociones que hemos expuesto en sus prácticas o reflexiones feministas o luchas de mujeres o luchas concretas en las que estén? Eh, o sea, si se problematiza, si, si hay algunos rasgos, si no se habían puesto a pensar, si no, no, no checa esta teoría con lo que está sucediendo en la realidad actual, etc. Si conocen esfuerzos que gestionen las distintas relaciones de dominación entre mujeres y alguna... Bueno, que gestionen las distintas relaciones de dominación que aparecen, aquí era el, la pregunta. O sea, si algunos proyectos están... Eh, organizaciones o instituciones, digamos, eh, gestionen estas distintas eh, capas de dominación y si tienen alguna experiencia que quieran compartir. Uh -huh. Y bueno, la idea es que no hay respuestas correctas y no tenemos noción del feminismo, si no habíamos leído a estas referentes y no, no sé, o sea, no hay respuestas correctas, eh, más bien se trata de compartir de dónde estamos hablando y también saber desde, bueno, sí, como como que es un paso también al, al autoconocimiento al reconocimiento de la propia genealogía, por llamarlo de una forma entonces, eso ¿Si ¿Sí tienen, ¿tienen alguna duda antes de eh, hacer los equipos? ¿podrían poner las preguntas en el chat, por favor, para tenerlas más, no sé, si disponibles? claro gracias Ahora mismo se las pongo. Entonces, bueno, aquí vamos a estar a todos modos para cualquier duda. Um, o en el chat creo que pueden poner dudas. Duda. Entonces nos vemos a las 75, ¿les parece? De aquí a las 12. O sea, tenemos 25 minutos. Bueno, Jenny dice que se tiene que desconectar. Eh, pues espero que pre se preserven las 44 porque está diseñado para los 10, 10 grupos, ¿no? Vale. Entonces, eso, les recomiendo que solo hablen dos minutos cada una o que ustedes vayan calculando, ¿no? También el tiempo, pero bueno, que junten las tres preguntas, las tres reflexiones y puedan hablar de, de cinco a diez minutos cada uno, ¿vale? Bueno, pues nos vemos a las doce. Creo que esta parte no se tiene que grabar porque más bien, a ver. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces eh, creo que apropiándonos también de, de estas herramientas, como siempre ha, ha sido las luchas como apropiándose del existente y también desafiando pues el presente. Me parece eh, muy importante que quedar claro pues que la sesión de hoy está pensada en aportar, eh, digamos, esta densidad histórica, este contexto de donde nacen estas discusiones, retomar algunos conceptos de las pensadoras que obviamente no las piensan en abstracto tampoco, sino que a partir de experiencias bien concretas lo empiezan a, bueno, y que tienen el acceso, ¿no? A la producción y a la discusión de su propio pensamiento, pero que en realidad pues están inspiradas en, justamente en las experiencias. Eh, y, y, y en la problematización del conjunto de mujeres. Y eso también me hace pensar que eh, nuestra deformación universitaria eh, también está atravesada por la colonialidad del poder, la colonialidad del saber, diría María Lugones, o dirían digamos, o como acaba de decir la compañera Laura, que no le dicen así, pero que al final sentimos como algunos conocimientos, algunas nociones, algunos conceptos pareciera que son más importantes que otros, o que nos explican nuestra propia experiencia, o nuestros propios dolores. Y creo que desde la, lo que dicen, como eh, está muy menos valorizado eh, la propia vida, el testimonio, eh, lo que importa es, digamos, la sistematización, que es importante, pero a lo que voy es que esto que yo les expuse, está, es todo, la mayoría, es demasiada bibliografía, eh, yo tomé un Diplomado de Estudios Feministas en América Latina, lo cual eh, en un momento muy importante que fue en el 2017, y digo, les hablo desde la experiencia para entender cómo se van tejiendo también estas reflexiones, y estaba esta bien interesante este Diplomado porque todas estábamos en las luchas hacia el calor de las calles, al calor de, de, los, de, pues, sí, de los conflictos, al calor de, de los retos que implica trabajar entre mujeres o trabajar en proyectos eh, digamos, eh, que, no neces que tienen una politicidad que no está reconocida, como puede ser la creación, la el arte, la poesía, eh, que están, digamos, disputando ahí sentido, y simplemente nos están dando un espacio de, de expresión y de creación con otras mujeres. Entonces, este, este diplomado, que es, este es el primer diplomado, bueno, es uno de los primeros diplomados gratuitos en la Ciudad de México, eh, porque pues, yo. En mi, en mi trayectoria vital, había querido como estudiarse en mí mismo. Y mi acercamiento pues viene más bien como por la música, las canciones, eh, en la contracultura. Y cuando ya esta oportunidad, eh, bueno, que había tenido como diferentes eh, momentos en los que podía, quería estudiar el diplomado de verano de Colmes, que cuesta 20 mil pesos y que no hay becas. Entonces, estos espacios que se han abierto en la academia, abierto entre comillas, que se han ganado, también responde justo como a todas estas mujeres eh, que han entregado su vida también a, a estar eh, pues ahí eh, a punta de pico de piedra, este, pues, encontrando un espacio, ¿no? Y, y ese, ese diplomado está, es, digo, creo que ahora es, pre, es presencial, pero ese diplomado para mí fue que me abrió bastante el panorama del feminismo latinoamericano, efectivamente pues mostrando pues nuestra genealogía más universitaria. Eh, bueno, en mi caso yo también les decía por la música, la música en inglés, la contracultura, el punk, el, el, el punk feminista, pero era, pues básicamente, eh, nunca había reconocido como eh, esta otra parte de como latinoamericana o de estas geografías, en donde pues está súper enterrado esta, este conocimiento y la memoria de las de luchas coloniales, de las regiones indígenas o está codificada en términos que no son accesibles, ¿no? Entonces creo que es importante, eh, digamos, como cumplir también como, o sea, tenemos que, siento como, como decían los situacionistas, los situacionistas como teoría, teoría sin práctica es, es ciega y, no, perdón, práctica sin teoría es ciega y, y teoría sin práctica es vacía. Entonces, creo que el feminismo, eso es lo que nos interpela, ¿no? Los feminismos, como justamente no estas separaciones cuerpo-emoción, este, razón-emoción, razón, cuerpo-palabra, eh, separaciones entre teoría y práctica, pues justamente las están erosionando, están erosionando las diferentes fuerzas feministas que están, ocupan, lugar, ocupan lugares universitarios en otras tocan, en otras ocasiones empujan hacia otros lugares, en otros se, están, se mantienen muy underground. En otros lugares están muy, eh, muy comunitarios o están desplegando con, en otros contextos que, no, que parece que no son políticos, que parece que no son políticos, pero que, bueno, lo vamos a ver las, en las clases posteriores, que hay una politicidad ¿no? desde los espacios domésticos, desde los espacios de la cocina, desde los espacios de, no solo en eh, la producción discursiva, la producción eh, teórica, como se podría, que ahora usamos esa palabra, pero más que teórica, pero tenemos que tener una formación histórica, porque es parte del ejercicio de ese desenterrar la memoria y saber de dónde vienen, o sea, encontrar estas genealogías que ¿no? es algo que también la compañera no ha estudiado en su sociografía uruguaya, y que es importante como justo lo que decía Yute, como decir, bueno, este, este, este esfuerzo que han hecho las pensadoras mayas como ahora tú Lorena, han estado, o sea, pues, Entrándole a las fuentes históricas, tratando como de recuperar esa, esa genealogía que no es necesariamente la occidental. Eh, pero también que pasa en otras, en otras geografías donde las fuentes ya, se de, ya están destruidas, donde no hay acceso a la, a, la, a la lengua originaria, donde los documentos están en bibliotecas inaccesibles, etc. ¿no? Creo que este ejercicio de descolonizar también pasa por, por justo eh, desenterrar esa memoria. Y bueno, yo los invitaría también a, eh, como lo que han dicho y que es lo que vamos a ver en, en, lo que, en las próximas clases, esto de partir de ti, o como lo dirían las eh, galletas privas, este lugar de enunciación, en el que eh, se está disputando no una identidad, pero sí no una identidad esencialista eh, o digamos una una forma estática de enunciación sino que está eh, justamente problematizando dónde estamos en toda esta digamos en toda esta amalgama en toda esta red de dominación en todas estas relaciones de dominación múltiple desde dónde estamos hablando porque creo que o sea lo que han dicho eh, no hasta que vino alguien que le puso nombre a, a este que hacemos que trabajo de cuidado para mí entender que el trabajo de cuidadora una de las cosas que se sostenía pues obviamente es una, una iluminación, ¿no? Una, digamos como que, como que hace clic con la experiencia cotidiana que se trae en el cuerpo pero es importante como que reconocer también que estas pensadoras que nosotros reconocemos como pensadoras y como que podemos poder nombrar lo que vivimos y darle ese estatus de conocimiento a la experiencia eh, creo que es eso es hablarse de partir de sí, ¿no? Y, y bueno, podemos pre tomar, prestar ciertas nociones, pero creo que al final este, somos el mismo proceso colectivo en el que estamos, en el mismo proceso creativo, nos va a dar eh, la, la propia experiencia, el propio, hasta cómo lo nombran, ¿no? Cómo lo nombramos en diferentes eh, lenguas, en diferentes contextos. Eh, yo lo, lo estoy reflexionando ahora mi tesis y estoy hablando del feminismo cacuacha, que es como algo que se esconde, que está ahí, ¿no? pero le estoy poniendo un adjetivo, no sé si me voy a salir esa reflexión, tomando un poco la, la idea de esta cuacha como un, un artificial que se esconde, que, en, este, que está en peligro de extinción, pero que aparece ahí, que este, ocupa su espacio y luego vuelve a desaparecer. ¿no? Entonces, como eso, ¿no? como, pero es importante como darnos ese permiso de poder a apropiarnos de ese conocimiento ser productores de esas propias reflexiones desde donde estemos y creo que hay una correlación entre o sea en, to, en todas estamos de acuerdo que el feminismo no se reduce a la academia ni que la, y que la, pero también es importante como reconocer las activistas que están en la academia digamos también a contrapelo eh, y con, con una serie como de tensiones y, y sobre todo eh, pues hacer estos eh, Reconocer también las, eh, bueno, estoy viendo que hay compañeras de la CONAMI que me dan gusto que, que hayan recibido la invitación, por ahí se les hizo a través de otras compañeras, y que bueno, esta es, es la coordinadora nacional de mujeres indígenas de eh, Acá de México, que bueno, han tenido toda una serie de formación en los últimos tiempos, que también hay una, una especie como de es justo eso, ¿no? De que bueno no la llamamos a mismo, pero estamos desenterrando y recuperando la experiencia, la potencia, la lucha de nuestros ancestros, de nuestras abuelas, etcétera, y este y justo ahí eh, ahí tenemos que también lo que decía Yuta y lo que Lorena Cardenal nos está invitando es a sanar estos dolores. Yo la, en la idea de que no hay sanación, nación, sino hay revolución. O sea para que, cambie, para que podamos sanarnos tenemos que hacer este cambio profundo, que no a lo mejor, eh, digamos, no es necesariamente el ya sentirnos bien, sino más bien el, el luchar. Eh, cualquiera que esto, el, el contenido de esta lucha, ustedes la tendrían que definir en colectivo con sus compañeras. Pero digamos, eh, este sanarnos las heridas del racismo, por ejemplo, este, es primero reconocer que hay esas heridas, no, no negarlas. Eh, y que eso no implique incomodidad para las otras, y que eso no implique que, que sea se una amenaza a la crítica, o que, digamos, eh, que el sanarnos implicaría también hacer rupturas, y esas rupturas a veces son necesarias. Creo que una de las cosas muy importantes que el feminismo nos ha dado, los feminismos, es justamente, eh, eh, digamos, eh, reconocer esa historia y saber, uh, al menos las compañías que han luchado contra la violencia como de forma más sistematizada, digamos, eh, nos ha costado mucho trabajo eh, como reconocer la violencia, ¿no? ¿Dónde está la violencia? Entonces, eh, creo que cuando este, las feministas eh, descoloniales nos dicen que hay también una, una violencia de diferentes capas, no solamente es el Estado, que está como, eh, digamos, eh, exacto, ¿no? Bueno, ahorita que... De los comentarios, eh, también reconocer que, bueno, que esta lucha es conjunta y que estos procesos de sanación van a ser, eh, tienen que tener su tiempo, su espacio, no necesariamente van a ser amables y bonitos, eh, sino a veces van a ser eh, dolorosos, eh, eh, terapéuticos y pueden tener distintas salidas, pueden tener salidas creativas, pueden tener eh, salidas también. Eh, y, digamos, eh, que potencian otros procesos, ¿no? ¿no? necesariamente el conflicto es, digamos, o la, eh, es como la exacerbación de las terapias, por el contrario, es más bien, creo que la autocrítica y el, el, la empatía por producir, digamos, ese común de que tanto se habla, pasaría también por estos procesos de reconocer eh, la dificultad y los conflictos que no tenemos, tampoco una metodología acabada para resolverlo, también estamos desaprendiendo muchas cosas y en ese sentido, eh, creo que las próximas sesiones también, eh, hablando de las luchas en esta ocasión hablamos casi mucho de las opresiones eh, de las cosas que, que nos separan pero creo que también en las próximas sesiones vamos a ir hacia las cosas que podríamos compartir en un horizonte entonces, eh, por el momento bueno, yo voy cerrando había por ahí dos preguntas que quedarán al aire, entonces, no sé si tengan algún el comentario, bueno, puedo decir acá, eh, la colonia de la creación de la colectividad, que también de el organismo, bueno, que digamos, pues absorbimos, no estamos más allá del bien y del no estamos más allá de la relación de dominación, pero efectivamente creo que el, el, el pues, saber de dónde viene, saber que estamos en una geografía atravesada por esas colonialidades, es una de las, pues digamos, de las actividades que también eh, nos tenemos que permitir. Por ahí había una pregunta de que si en este seminario se puede decir decolonial, decolonial, o quedamos muy con el consenso, pues, pues lo pueden decir como quieran, o sea, no. pero sí es cierto que decolonial este, como que reconoce un poco el origen sea, la castellanización de los coloniales. Eh, pero bueno, para mí es indistinto, ¿no? Sé que se habla como de, de, desde el, el insecto de la práctica descolonizadora. Entonces, no hay, no hay ningún problema. Este, eh, y había otra pregunta, ya para ir cerrando, que es más de, del orden de, de los conceptos. Entonces, esta pregunta es por ahí, ¿no? Ita, es la de el género no es por sí solo un principio organizador, bueno, uh -huh. diría Vanessa, si se puede profundizar en esta frase, dice, ya que género no es lo mismo que sexo, me gustaría más tener eh, más clara ¿no? esta, esta frase. Uh -huh. Sí, efectivamente, el género es una producción. Y bueno, hasta último, último tiempo también se está diciendo que el sexo es una producción, o sea, el concepto de sexo también ya, o sea, ya está producido y está pasado, o sea, no hay como una biología pura en la que no tendrías diga qué significa el eh, cuerpo, ¿no? O sea, hay una lectura más eh, de que un, un cuerpo se produce, también se produce una coseta. Pero acá lo que dice un poco oh, oh, María Lugones y un poco Pumes, un poco Yehuami, es que en las sociedades, eh, antes de la colonización, o digamos, eh, no es que el género sea lo preponderante en el orden eh, simbólico. O sea, sí hay un género y, y está operando ahí, pero digamos, no es el organizador jerárquico, más que eso, sino que hay tendencialmente una complementariedad, que bueno, ahí hay, también hay, una, una, ahí hay varias observaciones sobre la idea de complementariedad masculina-femenina, hombre-mujer, pero digamos, el, la idea es que el, el género no aparece únicamente solo, ¿no? porque estamos en un territorio colonizado y después de esta, de esta invasión, y eh, después de 1892, como dirían los, los de esa escuela del proyecto moderno-colonial, este, se, se tiene que hablar como de otro, de un patrón más específico de poder, y en ese sentido, este... Se problematiza que el género, eh, ¿cómo, ¿cómo se No estamos hablando de, la, de lo mismo, ¿no? es, es un poco lo que nos están diciendo. O sea, cuando yo pienso en, en mujer, no estoy pensando lo mismo que Simón de Boboa, ¿no? O sea, porque para, no sé, para mis abuelas que, o mis ancestras o las de otras compañeras, ni siquiera, o sea, estaban consideradas como bestias, que tenían toda esa, esa, digamos, deshumanización, ¿no? Entonces la, la trama está muy rota, o sea, entonces qué tanto eh, el pensar que, eh, bueno, y esto que las nuevas lecturas que están haciendo las compañeras pensadoras indígenas que están diciendo, a ver, pero nosotras estamos encontrando que nuestro orden y, y nuestro propio lenguaje, con pues, pues los mayas, este, nos está arrojando que efectivamente había otro tipo de relaciones de género que no necesariamente eran eh, un patriarcado tal como lo conocemos donde el hombre únicamente está arriba y la mujer subordinada, sino que hay una relacionalidad tendencialmente una reciprocidad y o un, digamos al menos en el lenguaje, un gesto por, digamos eh, que las mujeres y los hombres digamos, eh, en esta lógica este, tengan actividades complementarias para sostener la trama de la vida en, en todo caso uh -huh. entonces, bueno eh. Creo que ya vamos cerrando. Eh, ah, mira, aquí también dice Laura, justamente, este, dice la, la autora menciona que en estas sociedades africanas eh, el principio organizador se da en torno a la edad, en torno... Sí, exactamente. Entonces, eh, como pensar, digamos, que eso eh, nos hace por lo menos dos efectos, ¿no? Uno, entender de, eh, cuál ha sido como... Este, justamente cómo están enlazados, eh, el racismo y el sexismo, el racismo y el patriarcado, y cómo eh, están enlazadas, o don, dónde podremos, eh, o cómo buscar, digamos, otra reapropiación, otra reconfiguración del género, o ver cómo en nuestras relaciones, en nuestras colectivas, están todo el tiempo jugando estas relaciones, ¿no? Entonces, y bueno, saber que, que, que la matriz quizá de donde estábamos pensando, ya está tamizada por este proceso colonial. ¿no? Entonces, bueno, pues hasta ahí yo la dejo. Eh, te agradezco mucho. Estamos cerrando ya es la una. Entonces, no sé si Úsula quiere dar alguna, a las compañeras que, que me invitaron, eh, quieran dar pues alguna despedida, palabras y pues hablar un poco de lo que vamos a seguir aquí eh, dialogando entre todas y todos. Gracias, Ita. Eh, y bueno, la idea ahora de las presentaciones. Eh, cuando había la participación es irnos conociendo como a lo largo de estas, bueno, ahora ya tres sesiones, eh, donde cada vez que participen puedan eh, presentarse, ¿no? Y así vamos como, como sociabilizando un poco dónde estamos, qué hacemos, a qué nos dedicamos. Eh, y bueno, eh, pues gracias Ita, eh, tenemos una lectura para la siguiente sesión que será en 15 días y que va a facilitar la compañera Noel. Eh, hay una lectura que se cambió, en el programa tienen una y vamos, eh, que se cambió por otra y ahora Noel les va a pasar eh, la lectura que es eh, la correcta. Noel, ahora. En realidad las lecturas que están ahí todas son, vamos a, a estarlas trabajando, digamos, pero les compartí ahí en el chat eh, un texto, luego coordinamos para que quede subido a la plataforma, un textito que son unas 20, 15 páginas, es la introducción a este libro que se llama ¿Cuál es tu huelga? ¿Cuál es tu lucha? Eh, y que eh, son como unas 15 páginas donde es un texto de Verónica Gau intentando Conectar eh, las luchas contra el feminicidio en Ciudad Juárez con la huelga feminista en el Río de la Plata. Y es un, si les dan ganas de chusmear, es un libro que circuló mucho en México y que, que fue escrito en el 18 como muy intensamente después de la primera huelga feminista que hubo como en el sur. Y, y me parece que en esto que estábamos discutiendo de la lucha abre preguntas y desde la lucha teorizamos, y la teoría no es más que organizar una lucha y poner unas palabras a una lucha y esto es un texto que fue escrito con esa voluntad de organizar un poco esa experiencia ahí y, y un poco sobre eso vamos a estar en la siguiente sesión como tratando de dialogar como con estas luchas eh, feministas actuales recuperando todas estas problematizaciones de la amalgama de dominación y recuperando como intentando recuperar algunas luchas como recientes eh, con la invitación a espejarnos y aprender juntas en relación a las luchas que cada una da. Eh, eso, nomás Y nos vemos el jueves 30. Vale, gracias Noé. Eh, tienen todas, eh, les llegó por, por el chat el link de la, de la lectura que se agregó. De todas maneras, nosotros lo compartiremos ahora en el, en el WhatsApp, en el grupo. Y eh, tenemos pendientes de enviarles la presentación de ITA y bueno, Ita, no sé si también... Eh, bueno, ella también está en el grupo de WhatsApp como para seguir el diálogo, si quedaron dudas, hay comentarios y demás, lo podemos seguir por, esa, por ese canal, pero también si quieres en el chat o ahora compartir, en el WhatsApp o ahora compartir tu correo por si alguien le quiere escribir ahí para continuar la reflexión. Eso, ahí está. Y pues nada, compañeras... Eh, un gusto enorme poder estar, eh, encontrarnos hoy. Eh, nos vemos dentro de 15 días y eh, siéntanse también con toda la confianza de podernos eh, pues comentar o eh, interpelar eh, por correo, por WhatsApp o a través de las distintas vías de comunicación que iremos generando también la página. Y pues eso, eh, no sé si, si Lulú, veo a... Lulu o Tona quieran eh, como cerrar la sesión. Pues nada, agradecerles a todas. Fue un gustazo compartir esta primera sesión. Eh, estoy muy, muy contenta, muy emocionada de, de esperar la, la siguiente. Ya tenemos ahí una tarea: ¿no? una lectura, volver a, a revisar. También les vamos a mandar por mensajito cuando ya esté lista la, la, esta grabación, la parte que se haya grabado, para que podamos volverlo a, a, a ver y tenemos pues, suficiente tiempo como para seguir reflexionando. Les agradezco muchísimo a, a todas. Ahí nos seguimos eh, por el chat. Pues eso. Gracias compañeras. Ya están las lecturas, tenemos tarea, tenemos grabación, insumos hay para seguirle pensando. Pues un abrazo y nos vemos dentro de 15 días.